Ma, ma, imagina, un mundo de Oreo con sol, sol, sol, sol Imagina, todo este sabor para ti Imagina, imagina un mundo de Oreo con sol, sol, sol, sol, sol Imagina, todo este sabor para ti Sor, sor, sor Imagina Todo este sabor para ti Imagina, Imagina Un mundo de Oreo con sol, sor, sor, sor, sor Imagina Todo este sabor para ti De oreo con su, sol sol su, imagina, Todo este sabor para ti. Na, imagina, imagina, de Todo este sabor para ti.